Amigos, sean bienvenidos a un nuevo avance de obra. En esta oportunidad, el compromiso del equipo Estrato con los propietarios e inversionistas del proyecto Vita hace que ellos se sigan esforzando para cumplir con los plazos establecidos. Como ya es de costumbre, siempre tenemos el apoyo de una gran empresa concretera que nos brinda concreto premezclado de alta calidad, seguridad y resistencia. Asimismo, cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad y seguridad para nuestros colaboradores y también para todos los vecinos. En imágenes presentamos lo que fue la jornada del vaciado de columnas del tercer nivel siempre supervisados por los ingenieros de la empresa Ancosur y también el ingeniero residente, el equipo Estrato. El proyecto Vita ya es una realidad y te invitamos a que puedas ser parte de los propietarios o inversionistas de nuestro proyecto. Strato, calidad, seguridad y confianza.